Estamos hoy inaugurando los belenes del Centro de Participación Activa. Este es el número 2. Hemos empezado por el 2. Sí. Javier, ¿Qué tal, tal eh, este Buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitar hoy el Día de la Inmaculada Concepción. Felicitar a todas las Inmaculadas y a todas las Conchis porque es un día muy importante, patrono de España y una fiesta... ...que es muy significativa en nuestro país... ...y de aquí reiterar la felicitación... ...a la Inmaculada de las Conchis... ...dicho esto... ...bueno pues estamos ya con nuestra programación navideña... ...y como no puede ser de otra manera... ...pues con la inauguración de los dos belenes. ...de los dos centros mayores... ...ahora mismo estamos en el centro de participación activa... ...del número 2 ...y en este caso pues... ...tanto a Juan Gómez como a Antonio Morillo... ...pues felicitar porque han sido los dos autores... ...con la colaboración de Manuel su presidente ...y toda la Junta Directiva... ...y muy contentos porque van a, además va a estar amenizado... Eh, ...por el coro del centro de mayores de, de Plaza Toro... ...y fíjate el ambiente a pesar del día que hace... ...bueno pues... ...mucha expectación y muchas ganas de disfrutar con este Belén... ...que es una tradición navideña que nuestros mayores nos recuerdan... ...que no debemos perder... ...está muy bien el Papá Noel, está muy bien el árbol de Navidad... ...pero yo creo que el Portal del Belén y los Belénes... ...que se hacen con el cariño y la dedicación que han hecho... ...en este Centro de Participación Activa... ...pues realmente muy contentos y ahora a inaugurarlo... ...y a disfrutarlo durante todas las Navidades". Hablamos del nacimiento de Jesús, que tiene que estar presente, pero ya este es que tiene un huerto divino con tomate bueno, y claro, tiene de todo. ¿no? Tiene de todo, tiene por tener, tiene la tenencia de alcaldía, tiene la iglesia de San Pedro de Alcántara y la verdad que muy contento, muy contento porque han trabajado mucho, eh, nosotros hemos colaborado también, hemos puesto nuestro granito de arena con los pascueros y con todo lo que nos pide las dos juntas directivas porque nosotros estamos al lado de. Nuestro centro de, de personas, participación activa... ...porque realmente nuestros mayores son muy importantes... ...pero además no solo tenemos que estar agradecidos... ...sino tenemos que estar a su lado porque realmente... ...son la voz de la experiencia y a veces de nuestra conciencia. Bueno, este pero luego vamos a ir al dos... Cómo te ha quedado también el uno, cómo ha quedado... Uno, pues cómo no puedes... el primer centro también, ¿no? Porque claro. es este sí, no después, por eso... El... Tenemos que ir a los dos centros, al uno y al 2, ...porque hay que recordar que todos los centros de personas de eh, participación activa, lógicamente, eh, realizan su Belén y hay que inaugurarlo como la ocasión lo merece. Y sobre todo eso, porque ya estamos inmersos en un ambiente navideño y, y a disfrutarlo. A disfrutarlo con nuestros mayores, que muchas veces decimos que la Navidad hay que disfrutarla con los niños, que también, pero también hay que disfrutarla con nuestros mayores, nuestras madres... Nuestros... Nuestra, ...los abuelos... ...es decir, yo creo que es muy importante... ...que nuestros niños disfruten de sus abuelas... ...y, y de sus hijos... ...venga... ...Antonio y Juan han montado el Belén ¿eh?... No, digo, <risa> ...bueno, como has dicho? Has dicho. Has dicho ¿no? ...ahí, ahí... No sé. sí, sí. ...esto empezó como una, una afición que hemos cogido los dos aquí... ...unos años atrás... ...y continuamos con ellos y lo hacemos con una... ...cada día lo vamos superando... ...y como te mencioné anteriormente... ...el año que viene va a haber más sorpresa... ...porque vamos a hacer una cosa que tú lo sabes ya... ...o sea, pero no digas nada, no digas nada porque... ...a ver qué pasa... ...sí, pero es una cosa muy típica de aquí... ...ahí, ahí, muy nuestra, muy malagueña... ...ahí, ahí, muy bien... ...bueno, eh, vamos, y usted que... ...¿cómo ha participado en eh, este Belén? ...por duda bien pesado ...con él, somos los dos y además... ...ha participado Manolo el Presidente con nosotros aquí... ...en cualquier momento que nos ha hecho falta... ...aquí ha estado el hombre... Eh, vaya, llegaba antes que nosotros. Yo me atrasaba a lo mejor, en one, pero era. Si decía a las 4 estaba aquí a las 4 menos 10. Y, y esto es, muy entretenido. ¿Cuántas horas o cuántos días ha llevado montar esto? Eh, si echamos horas no, no te puedo, Para mí que no hay. En el reloj no hay horas. Esto es, empezamos tranquilo hay veces que se montan las cosas y cuando da la vuelta y vuelve otra vez para allá, no te gusta, pues vuelvo a desmontar y vuelve a montar. ...y te lleva, nosotros hemos llevado... ...sobre unos 15 días por ahí ¿no?... sí ...¿15 o 20 días montando?... ...porque lo montamos la primera vez... ...no nos gustó... ...y quitamos figura otra vez... ...y volvimos a montar... ...había otra vez que retocar... ...y esta mañana he estado yo también con Juan... ...retocando un poco para que... ...para la inauguración. tiene dos plantas... ...y en una de ellas vemos hasta el Ayuntamiento ...y la iglesia que nos falte... ...ahí, ahí... ...lo que falta es la plaza porque no tenemos espacio físico... ...pero bueno... Está muy bien, estamos muy contentos porque además la gente se queda sorprendida cuando ve los detalles que hay dentro del Belén, que en muchos sitios lo tendrán igual, pero mejor que este no, seguro. Hágame, que también está. Sí, sí. Estar, ¿no? y y uno fuera y otro dentro del huerto, <risa> <risa> para que haga abono. <risa> la caballería, también otro de los detalles que hemos visto. no que la, cuadra, la cuadra, la cuadra. Eh. Todo, todo perfecto. Enhorabuena. ...y bueno, de dar un mensaje para esta fiesta... ...pues nada, que haya mucha tranquilidad, mucha paz... ...que nos llevemos todos bien... ...y a ver si se acaba ya... ...todas las ruinas que hay por el mundo... ...y la gente cuenta menos pena... Y, ...y nos dan más alegría diciendo... ...que todo se acaba, que está todo bien... ...que todo el mundo tiene trabajo... ...que no tiene nadie pena... ...que los enfermos se recuperen... ...y los niños, porque sean muy felices... ...y le traigan los reyes muchas cositas para ellos... ...igualmente yo... Eh, espero que ya al eh, principio te termine la guerra que está, que está ocasionando muchos problemas y además a ver si España se pone un poco ardía y vamos mejor, porque si no esto va a ir a la ruina. Sí. Sí. Muchas gracias, feliz fiesta a vosotros. Gracias. las autoras de árbol de, de navidad que me lo están recordando por el magnífico Belén que había hecho y qué mejor manera de celebrarlo que aquí contamos con el coro del centro de no, personas activas de la Pasea de Trabajo de la el que el taxi la ha perdido el taxi le ha dicho que solo hay un centro de personas mayores esa a alcanzada, pues bueno, pues aquí están aquí están y yo quiero agradecer quiero no un la No a Él y toda su directiva por darle vida a este centro de personas de participación.